Bueno, voy a explicar el truquillo de la matriz en mágica, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona? Eh, ¿Os acordáis? Recuerdo brevemente cómo era el truco. Teníamos una matriz de 4x4 escribíamos eh, los números del 1 al 16 elegíamos cuatro números aleatorios y bueno, en el A3 tachábamos su fila y su columna la única condición es que cada número que elegíamos no podía estar eh, ni tachado eh, ni en fila ni en columna elegíamos, como, como hemos dicho, tres. el cuarto ya, era un era forzado porque era el que nos quedaba detachado los números y después la suma de esos números que hemos elegido nos daba siempre una cantidad que yo adivinaba que era 34 ¿Cómo funciona? ¿Qué condiciones tiene que cumplir esa matriz para que realmente siempre la adivine? Vamos a ver El truco es el siguiente Queremos que la suma valga un número n En el caso anterior 34, ¿vale? Pues ese número lo ponemos aquí, 34 Es el número que queremos que valga la suma ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Son varias estos números que aparecen aquí, más estos números que aparecen aquí, entre todos, tienen que sumar ese n, ¿vale? Tienen que sumar 34. Tenemos que colocarlo de forma que los números que aparecen aquí, 1, 2, 3, 4, así hasta 16, son la suma de a' prima más a, b' más b, es decir, sumando su, su posición en fila y columna. Vamos a hacer el ejemplo de 34 y lo vemos claro y después vosotros lo hacéis para el número que queráis. Aquí tiene un poco de creatividad para estas matrices, porque nos pueden quedar matrices un poco raras. Esta en concreto queda muy chula, pero vamos a verlo, ¿vale? Colocamos el número que queremos, 34. Lo ponemos así. Hemos dicho que estos números, y estos números tienen que ser más 34. De, ¿De qué forma lo vamos a poner? De la siguiente, para que quede bien. Que quede del 1 al 16. Arriba colocamos 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí colocamos 0, 4, 8 y 11. Hacemos lo que queda de matriz, para que sea un poco más claro, aunque me ha salido un poco el Y ahora lo que decíamos. Cada posición era la suma de su posición en fila y columna. 0 y 1, 1. 0 y 2, 2. 0 y 3. 5, ya va saliendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí que tenemos, de 1 el 16 lo que decíamos, ¿verdad? Coloca los números en 1 el 16. Y ahora elige lo que tú quieras, y fila de y columna. Y al final de la suma, sale 34. Podéis probar si queréis con el N que queráis, voy en vuestra casa tranquilito, y colocad tu número de forma graciosa, para que después viene una matriz que tú digas, por los números del 1 al tal, o los números pares, por los... y después os quedáis con la gente. Porque siempre vais a saber que elija los números que elija, si seguís esa regla, va a salir el N, ¿vale? Su suma va a ser N. Bueno, pronto se me de estas curiosidades y espero que os gusten y que las veáis y las intentéis en casa, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Nos dicen en, una, en un pub que un cubata vale 7 euros. Estamos allí, allí todos bailando, tal y cual...